La arquitectura no es ajena al sistema cultural en el que se gesta. El proceso de la producción de espacios para la vida está culturalmente condicionado por nuestro sistema de valores. La arquitectura del espacio moldea la interacción que define la experiencia humana y viceversa. Tiene el poder de facilitar y obstaculizar, de disciplinar o de liberar, de extraer o de preservar. Sin embargo, la construcción de la arquitectura como disciplina académica y la definición de la profesión, y con ella, de lo profesional, se ha erigido como teoría apolítica, objetiva y neutral. Esta teoría disciplinar presente y pasada se ha centrado principalmente en análisis estéticos de escala y o funcionales, definiendo los grandes temas, los trabajos y las personas a valorar. En este proceso, la reflexión sobre las condiciones materiales, sociopolíticas y económicas que subyacen en su creación ha sido desestimada, o cuando menos, ha quedado al margen de la arquitectura y definida como teoría crítica, entre ellas feminista, fuera de la hegemonía disciplinar. En este sentido, el factor género es clave, aunque sin duda no es el único. Valores patriarcales, racistas y coloniales impregnan nuestras pedagogías y prácticas profesionales y la profunda transformación que está por delante requerirá continuar confrontando los confines de lo normal.